Di que la seguridad, ¿eh? que seguridad del de Salvador, sí, Mire cómo se comporta, ve Mira cómo sí, sí, pegar allá adentro, sí, sí, sí, sí, sí, sí, estar vendiendo aquí Hay un Dios que todo lo ve y solo va a estar claro que el Dios de lo va a castigar por el mal. Porque después que le va él ese tiempo, le va a ir Sí, porque yo lo voy a demandar. Sí. sí. sí. Ay, tú, todo se le va a incurrir a él. De no le pegó abajo en la cara. Mira, aquí tiene un gran porrazo. Que... No se ¿sí? perdió, hermano. A Ulises le pegó, mira, dos patadas le dio a la policía de esta No, no, ya no le dan nada, ya lo vamos a demandar con el video que tenemos. ¿Qué? Mira, mira, decía grabar. Grabar, grabar. grabó, grabó Vení, grabar. No, no, no que ¡Ah, no. No, Grabó, Ve la que seguridad de Salvador, ¿ves? Sí, sí, sí, Corrupta. Sí, sí, sí, sí. Corrupta la seguridad. Sí, sí, no, pues. Corrupta, ve. No, porque nos vemos a. Ay, ay, ay, ¿No? Vamos. ¡Graba, ¡Alex! ¡Ale! ¡Dale! ¡Dale! ¡Dale!